Y qué dice la muchachada? El día de hoy, y como ya viste en la descripción del video, mi querido patán, te traigo la última versión de tu WhatsApp estilo iPhone, explicado con sus ventajas y sus desventajas, como a ti te gusta. Así que de una vez, comenzamos. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita.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 Quiénes te están bloqueando y quienes te están desbloqueando mi querido rufiancito Como ves aquí te va a indicar quién te bloqueó y te desbloqueó y además te va a indicar a qué hora Ideal para gente tóxica como tú mi querido patán, esto es bien sabrosito Si es la primera vez que vas a instalar tu WhatsApp estilo iPhone Lo primero que debemos hacer es crear una copia de seguridad en nuestro dispositivo para eso entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad. Y una vez que entremos a copia de seguridad vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca o en todo caso Solamente cuando toco guardar, ¿por qué? Porque si no, cuando hagas clic en guardar se va a crear una copia pero en el drive No en la memoria interna, que es la copia que tú quieres Y mira la hora, tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente Y una vez que tenemos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues vamos a desinstalar el WhatsApp normal Para eso hacemos clic sostenido y le damos a la opción desinstalar aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store Yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí O desde la opción de desinstalar de la Play Store ¡Y listo! Y ahora para descargar el WhatsApp estilo iPhone Vamos al enlace que te dejé en el primer comentario Vamos a bajar un poquito porque eso es una ayuda textual Y vamos a buscar este botón rosadito que dice Descargar aquí WhatsApp estilo iPhone Hacemos clic Aunque claro, abajo están mis temas personalizados Hacemos clic Hacemos y nos va a llevar directamente a la descarga de Mediafire. Bueno, en mi caso, yo ya lo había descargado, así que no lo voy a volver a hacer nuevamente. Y una vez que lo ejecutas, es analizado por el Play Protect y te dirá que es una aplicación segura. Y ahora vamos a abrir. Pero antes, tenemos que hacer un pequeño artificio. Hacemos clic sostenido sobre nuestro WhatsApp estilo iPhone y vamos a Información de la aplicación. O también podemos entrar por el administrador de aplicaciones. Lo importante es que vayamos a la sección de Permisos de la aplicación. Aquí le vamos a dar todos los permisos para que nuestro WhatsApp funcione correctamente. Almacenamiento para que encuentre la copia. Cámara para que podamos hacer nuestras videollamadas. También vamos a ver los contactos para que pueda reconocer los datos y los contactos que tenemos en el equipo. Llamadas para las videollamadas también. Micrófono para los mensajes. También vamos a tener que activar los mensajes para que se pueda activar la copia que vamos a restaurar de nuestro WhatsApp teléfono para que pueda acceder a la lista de contactos. Ubicación no, porque te lo va a pedir cuando quieras compartir ubicación. Y ahora regresamos a nuestro WhatsApp y vamos a aceptar y continuar. Vamos a llenar nuestros datos como siempre lo hacemos en cualquier instalación de WhatsApp. Y luego del mensaje de confirmación ya podemos ver nuestra copia de seguridad encontrada y vamos a esperar hasta que se restaure. Y eso sería todo. Ya tienes tu WhatsApp estilo iPhone en Android. Y lo único que faltaría sería que escojas si quieres el tema claro o el tema oscuro. Una vez que seleccionas, ya va a cargar tu WhatsApp con esta configuración de tema que tú hayas escogido, mi querido Patán. Y si te ha gustado el video, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.